Radio Marca Almería. Te contamos todo el deporte de cantera de Almería. Comienza a base de deporte con las escuelas deportivas de Cajamar. Dos y... Minutos Ayer el Patronato Municipal de Deporte nos comunicaba que eh, a partir del próximo mes de julio pues ya va a estar a pleno rendimiento esa Escuela Deportiva Municipal de Tenis Playa eh, en el Complejo Deportivo del Toyo. Gustavo Estanicia, muy buenas. Hola José Luis, buenos días. Bueno, cuenta atrás, ¿no? Hemos estado hablando de, de estas instalaciones durante semanas atrás, pero ahora ya sí que las tenemos ahí, pues eh, muy cercanas a, a ponerlas en uso a pleno rendimiento, ¿no? Sí, vamos a empezar con la oferta deportiva de la escuela municipal en las instalaciones del Toyo. Eh, las, casas, las estamos poniendo a punto y bueno, muy contentos de poder tener este sitio y de poder empezar a, a promoverlo y atraer a la gente, no invitar a la gente a, a jugar. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de aquí a Julio? ¿Qué, qué le faltan si las instalaciones? No, no le falta casi nada. Se están instalando los postes, que van a ser postes regulables en altura para poder trabajar con a nivel internacional las categorías sub-12 juegan con una red 2 un metros 50, luego el resto de las categorías son metro setenta y bueno los adultos están llegando los masculinos según el tipo de torneo a 1,80 de altura de red, entonces bueno vamos a tener todas esas variables eh, y bueno estamos muy con muchas ganas de empezar de hablar con la gente de ofrecerlo sabemos que hay mucha incertidumbre todavía pero bueno nosotros vamos a dar los primeros pasos se van a seguir todos los protocolos que tienen los centros deportivos de seguridad y, bueno, y pondremos todas nuestras medidas también para que, para que sea seguro para todos. Uh -huh la claro verdad es que bueno pues es un poco la curiosidad ¿no? de, de, del tiempo y el destino ¿no? que llevamos pues, mucho tiempo hablando de la importancia de contar con unas instalaciones fijas que evitaran pues el estar continuamente con montajes desmontajes y eh, curiosamente pues ha coincidido Gustavo eh, la puesta en valor y la puesta en uso de esas instalaciones precisamente pues, con, con los protocolos y con, con toda la problemática que hay ahora ¿no? sí eh, sigue siendo un logro súper importante para el deporte de tenis playa eh, a nivel local y yo creo que ese es el, el objetivo que tenemos todos los que amamos este deporte a nivel eh, a todos los niveles, es que haya pistas en todos lados y, y tiene que ser fuera de la playa por la comodidad y lo que significa poder ir a jugar cuando uno quiere, eh, es muy importante. Y bueno, sí, nos adaptaremos a estas nuevas medidas y creemos que si todo va bien, nos irán flexibilizando todas estas. Esta normativa que existe. Eh, nosotros con mucho entusiasmo y queriendo darle al deporte ese espacio que, que tiene ¿no? tanto en la albería como en la turistía, eh, es un deporte muy bonito y tenemos mucho camino hecho y tenemos muchísimo por hacer, así que contentos con esta posibilidad. Bueno, porque se está preguntando mucha gente después de este ratito de conversación, Gustavo, qué es lo que tienen que hacer para poder disfrutar de las instalaciones eh, bueno, eh, yo tengo un número de teléfono que está ahí disponible, que es el 663-14-11-25 y en estos días ya vamos a, promo a promocionar lo que es en la página del Patronato de Deportes eh, un enlace de inscripción y cualquier tipo de información que me la que me pueden llamar a mí directamente y ya ponemos un enlace para, para la inscripción. Seguramente van a ser dos veces por semana, en principio tres. Vamos a ver qué reacciona ahí en la gente, que eh, como te digo es muy incierto porque es muy nuevo todo y esperamos tener un resultado muy positivo, ya, ya lo veremos Hombre, yo creo que se presenta un verano eh, Gustavo, entre que las instalaciones son nuevas y las ganas que tiene la gente después de tanto tiempo enferrado de hacer deporte se presenta un verano bastante interesante, ¿no? Sí, es, va, va a estar muy lindo y además que bueno, la playa tiene unas limitaciones también, eh, todavía no está muy claro si se puede o no se puede jugar en principio no, pero algunos sí depende de la comunidad o de la región eh... El hecho de las instalaciones fijas es muy válido, muy válido. Y bueno, vamos a aprovechar gracias al Ayuntamiento de Almería, que es el Patronato Municipal de Deportes, que han accedido a crear esta instalación. Va a ser un, una experiencia muy positiva y esperemos que sea un punto inicial para que otros lugares también copien el mismo modelo. Muy bien, pues eh, un abrazo fuerte, Gustavo, y nos vemos pronto por ahí por las instalaciones. ¿eh? Nos vamos a pasar por el Toyo y ya a, aprovechamos un poco todo, ¿eh? Nos vamos familiarizando con el tenis playa, ¿eh? que, que todavía no lo hemos tocado demasiado y conocemos las Muchas instalaciones, gracias. las dos cosas. Tenemos todo para que lo vengas a probar. Claro que sí. Y el equipo. Cuenta con ello. Un abrazo Muchas muy fuerte. Gracias.